La presencia del Intendente Juan Zabaleta, autoridades de la Secretaría de Salud y del Municipio de Urlingam, se realizó un acto que está referido fundamentalmente a datos vinculados con el área. El primero de ellos es la disminución de la mortalidad infantil en el distrito y otros anuncios que tienen que ver con inversión del municipio, especialmente en el Hospital San Bernardino. Van bajando cuando van reduciendo. Eh, hablar de mortalidad infantil eh, siempre congoja, es triste, pero en definitiva también nos alienta a seguir trabajando porque hemos ido a partir de los informes anuales que elabora el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, hemos ido de la región, de la región séptima, el segundo descrito que bueno, que tiene mejores índices, nosotros tuvimos en el año 2017 11.1% de, de mortalidad infantil, eh, de cada mil chicos nacidos, de cada mil bebés nacidos, eh, 11 bebés eh, fallecieron, bueno nosotros queremos anunciarles que, que hemos reducido esa tasa a 7,7. hemos Vuelvo a cuando arrancamos la charla, ¿no? Son números, los números negativos todavía están, pero, pero en definitiva es muy bueno que, que se hayan reducido. También es muy bueno, y esto, esto lo decimos con, con mucha alegría, que nuevamente la mortalidad materna ha sido de cero, no hay, no hay mortalidad materna hace dos años en Urlingham, y eso también es muy bueno. yo quiero, quiero poner en valor por supuesto todo el sistema y el abordaje que hacemos desde las políticas de salud, desde las políticas sociales eh, que, que se haya disminuido la mortalidad infantil en el distrito en, en semejante porcentaje tiene que ver con, con las obras y la ampliación de la neonatología en el hospital tiene que ver con el seguimiento que hacemos casa por casa de los bebés prematuros que se les da el alta, pero que el municipio, que el abordaje de salud le siga haciendo un seguimiento, que antes eran planes provinciales y que en definitiva cuando hace dos años se cortaron los planes provinciales, seguimos desde el punto de vista municipal haciendo esto. Tiene que ver con la capacitación que nosotros hacemos con las enfermeras, tiene que ver con más contratación de neonatólogas y de neonatólogos, o sea, tiene que ver con todo un sistema. De, de abordaje y de control que que, bueno, que pusimos en el distrito, eh, tiene que ver con, con parto respetado, tiene que ver también con la capacitación en parto respetado que hacemos en las salas de primeros auxilios, en los centros de salud, en los barrios, o sea, digo todo el área de salud, todo el gobierno se puso a trabajar mucho en esto, tiene que ver con que la red de merenderos y comedores nos permitió detectar, más allá de todo lo que es la asistencia desde el punto de vista alimentario. Eh, nos permitió detectar eh, las, las bebés, los bebés, las futuras mamás, que, que en muchos casos no tenían controles con un, un parto ya en, avanzado en meses, ¿no? Y, y bueno, y a tiempo llegamos y, y bueno, un parto que, que se controla claramente es un buen parto y es la posibilidad de tener un bebé más, un bebé, una bebé más en Urlinga, ¿no? Así que tiene que ver con todo esto. Así que queríamos contarlo, nos parece que, que la gestión. Eh, es la que destaca y la que nos pone nosotros como Estado Municipal eh, en un buen lugar. ¿no? Y, y bueno, y esto es gracias a la tarea de todo el gobierno, de todas las áreas y fundamentalmente a, a nuestra Secretaria de Salud, a nuestra directora de atención primaria, Maggie, a, bueno, a, a Oscarcito Malamud que está a cargo de la, del hospital Paco Francisco a, a todo lo que tiene que ver también con el hospital San Bernardino y su, y su dirección, a, a las nueve salas y centro de salud, al servicio del 107 que, bueno, que incorporamos tres ambulancias más en el convenio con el SAME, teníamos cinco ambulancias en el puerta a puerta en el llamado del 107, incorporamos a partir del convenio con el SAME tres ambulancias más, hemos reducido muchísimo eh, el tiempo de espera porque claramente la demanda la demanda es cada vez más, siempre decimos, cuando no hay trabajo, no hay obra social, o cuando no alcanza la plata, nuestros vecinos desgraciadamente tienen que optar ¿no? entre pagar la prepaga o pagar la luz. Cuando no pagan la prepaga eh, asisten al sistema de, de salud del distrito y nosotros damos respuesta, ¿no? Vieron que, que tenemos la sala de internación, vieron que tenemos lo que es la sala de terapia intensiva. Eh, alguna, contarles alguna anécdota que tuvo que ver con, con, con ese apagón del, increíble increíble esa estadística que sigue acumulando el gobierno Macri que son todas negativas también tiene la estadística, la pésima estadística de ese apagón en toda la Argentina nosotros, bueno, tenemos el, el generador pero, pero enseguida comenzamos a preocuparnos porque bueno, en definitiva el generador funciona con gasoil y si no hubiésemos tenido el depósito del obrador con gasoil, estábamos, teníamos dos pacientes aspirados, así que todas estas cosas son las que nos provoca, no solamente el gobierno nacional y provincial, nos provoca la quita de derechos y de programas, sino también que nos provoca estas cosas, que se corte la luz todo un día en todo el país, y, y bueno, que gracias también a la tarea y a la previsión del área de servicio público y infraestructura urbana, teníamos 400 litros de gasoil en el, el obrador, y pudimos mantener el transformador casi 12 horas, eh, entre 8 y 10 horas, más específicamente para poder tener los pacientes aspirados a la terapia. Así que, bueno, eh, eh, bueno la, la, la, la falta de, de la catástrofe de gobierno que tenemos nos pone a prueba y nosotros también en este sentido les quería contar, damos alguna respuesta. ¿no? Y, y bueno, y sumarlo a que este hospital Papa Francisco tenía alguna, algún faltante de pediatras, que ya estamos cubiertos con guardias pediátricas también, como el hospital San Bernardino con guardias pediátricas 24 horas en el hospital Papa Francisco así que las vecinas, que... <tose> las vecinas... Las vecinas... los pediatras para, para las chicas y los chicos de Urbigan que son muchísimos tenemos una población importante pediátrica en nuestro distrito así que bueno, nos ponemos también a la altura de la circunstancia de la demanda de, de nuestras vecinas y vecinos bueno, así que bueno, muchas gracias, quería contarle a todos que sepan, que lo cuenten que, que hay pediatra, que hay un sistema de salud que está sólido que vamos a seguir comprometiéndonos que bueno, gracias a Dios nos vino el secretario de Hacienda para que nos escuche pero que vamos a poner en marcha la construcción de los dos quirófanos en el hospital a fin de año para tener dos quirófanos y operar en el hospital también no solamente la maternidad, sino la maternidad. El secretario de salud me dice pero bueno, la vamos a seguir haciendo, vamos a tener seguramente un crecimiento en la coparticipación que nos tiene que enviar la provincia a partir del de abordaje de salud, así que bueno, vamos a estar a arrancando el año 2020 con la construcción de los quirófanos para, para en definitiva poder cubrir la atención de las abuelas y los abuelos. Inauguramos la sala de internación hace 15 días, 20 días, ya no me acuerdo, 20 días y cuando terminó la inauguración, ingresaron cuatro abuelas y abuelos, de PAMI eh, con neumonía, así que bueno, es bueno porque esos cuatro abuelas y abuelos no iban a ningún lado posiblemente, porque el Posada saben cómo está, porque las clínicas saben cómo está y porque como no tenemos un servicio de, de atención de PAMI como corresponde en el distrito, eh, son derivados y, y muchos abuelas y abuelos no viajan, no se, no, no se trasladan, ¿no? así que bueno, logramos... Con mucha alegría terminar la inauguración y tener cuatro abuelas y abuelos que fueron dadas de alta a la semana, que tenían neumonía y que, bueno, que lo asistimos en el Hospital Público. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Intendente, ¿cómo explica en este contexto que se vive en la provincia y en Nación estos números estadísticos de la salud pública, especialmente de la mortalidad infantil en Urlingham? El esfuerzo de, del equipo de gobierno, el compromiso que todos los días asumimos con, con nuestras vecinas y con nuestros vecinos y con nuestros chicos, con nuestros bebés, es un compromiso que con, con mucho corazón y con mucha solidaridad y esperanza nos permite que nosotros hoy seamos el, el segundo distrito de la región séptima, de la región sanitaria que más ha disminuido el índice de mortalidad infantil, que sigue siendo un problema, que hay que seguir trabajando, pero que, que lo sumamos también a que... Es el segundo año consecutivo que tampoco hay, que no hay mortalidad materna, que no hay mamás que fallecen en el parto, y eso, eso nos pone nos pone muy contentos y, y bueno, y pensando en seguir en todo el abordaje que es. Eh, la, la ampliación de la neonatología, con más aparatología, la capacitación de enfermeras, el seguimiento de los prematuros que hace la Secretaría de Salud eh, a domicilio, cuando hay un bebé prematuro que se lo atiende en el hospital y se le da de alta, se lo sigue y se lo controla durante meses en su domicilio. Eh, más neonatólogos, más neonatólogos, más pediatras. digo, Todo lo que tiene que ver con con el esfuerzo también que hacen mis vecinas y mis vecinos en un momento muy difícil de, de pagarnos el impuesto, porque yo esto siempre lo reconozco, no a pesar de las dificultades, en Urlingan las vecinas y los vecinos nos pagan la tasa y eso nos permite que nosotros los podamos eh, reconvertir y regenerar en este tipo de políticas ¿no? que, que, que la salud no, nos tiene ¿no? como, como, como principal tema de agenda, no estamos en el, la ex-UPA que era un hospital provincial y decidimos en el 2016 solicitarle a la provincia que lo transfiera. Hoy Es un hospital municipal de, de, de emergencia, ¿no? de, de mediana complejidad, que nos permite también acá asistir a, a vecinos que tienen, tienen graves problemas, se los puede estabilizar y se los puede derivar como corresponde, ¿no? El 107, que es el servicio de ambulancias, que funciona mejor que, que cualquier obra social privada que tiene más tiempo o demora, ¿no? Y eso también nos pone, nos pone muy contentos. Y dos anuncios importantes: el tema del pediatra a las 24 horas aquí y la posibilidad de pensar ya en la construcción de dos quirófanos. Sí, por supuesto, sí, sí. Queremos completar el círculo de la atención fundamentalmente para abuelas y abuelos. Nosotros para poder cerrar todo lo que es la, la cápita ¿no? y el acuerdo con PAMI, necesitamos tener, tener quirófanos, hoy estamos asistiendo, estamos siendo prestadores de PAMI, le estamos facturando a PAMI la atención de, de muchas abuelas y abuelos que, que vienen con problemas de respiración y que vienen con dificultades y, y, bueno, y facturamos y le cobramos a PAMI, pero en definitiva queremos cerrar el círculo de la cápita con la construcción de quirófanos para que frente a cualquier dificultad de operación que tengan que, tengan que tener o, o a cualquier patología que sea complicada, el hospital siga estando en, en, bueno, en, este, en este sentido creciendo. No vemos que, que ha dejado de ser un hospitalito, vemos que es un hospital, digo, municipal con todas las letras, vemos que, que le da centralidad a todo lo que es el trabajo en la periferia de los nueve centros de salud. Decirles también que en 30 días comenzamos a, a construir la sala, del centro de salud en Barrio Tepán, el centro de salud en Lío Sangue y Pedro Díaz, ahí en, en William Morris, y el centro de salud que va a estar. Formateado como centro de kinesiología adentro del polideportivo sobre Paso Morales. Esa es una obra que en un acuerdo que nosotros hicimos para, para, para que comience, más la modificación de la sala de primeros auxilios de 2 de junio y la San José Obrero, que, que la vamos a tener ya a fin de año resuelta. ¿no? Es importante que, que sepan los vecinos que tienen el centro de salud cerquita de la casa para poder. Hacer las consultas. Ahora eso implica un desafío presupuestario importante para un municipio. Uf, uf, no, no, ni se imaginan lo, lo que implica, pero, pero vale la pena, vale la pena. Yo, el problema que tiene la política generalmente es que cuando piensa mucho en los números no resuelve los problemas. Y yo creo que lo que hay que hacer siempre es pensar en que hay que atender a los vecinos y a las vecinas y que abren, hay que brindarle políticas de abordaje en materia de salud pública, eh, en materia social, en materia de seguridad. Y para eso lo que hay que hacer es avanzar, es avanzar y después todo se acomoda en definitiva. ¿no? Eh, imagínense que venimos con un, con un viento de frente que, que es terrible, ¿no? que tiene que ver con este desastre de la economía nacional que nunca... Nunca, nunca creció, siempre digo, acá no hubo ni segundo semestre, ni brotes verdes, ni rebote de la economía, no hubo nada de eso, todo lo contrario, y a pesar de, de todas estas dificultades, seguimos de pie, a pesar de que estamos viendo que la coparticipación que la provincia de Buenos Aires tiene que enviar por goteo todos los días, se demora. Y se demora porque, porque hay una economía que está volcada, porque hay una economía que está de costado, porque hay una economía que lo que tiene que hacer es pagar al fondo monetario. Y, y eso significa, como lo dijimos siempre, eh, quitarle derechos y quitarle recursos a resolver estos problemas. Pero a pesar de todo, nosotros en el distrito venimos avanzando y estamos muy felices y agradezco mucho. Al equipo de gobierno, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Desarrollo Social, a todo el equipo de gobierno, a todas las enfermeras, a todos los enfermeros, al personal administrativo, a todas las médicas y a todos los médicos que, que le ponen el alma y le ponen el cuerpo para, para atender casi 5.000 personas por día en todo el sistema de salud. 5.000 personas por día que van al hospital, que vienen acá, que van a los nueve centros de salud y que utilizan la ambulancia. Así que arrancamos con 1.600, hoy son 5.000 por todo este desastre que Macri provocó en la Argentina. Pero bueno... Hay, hay expectativa y una expectativa que es, que es de todos y para todos. ¿Qué programas se recortaron? Se recortó el programa que ya hablábamos recién, que tiene que ver con el control de prematuros. Eh, hemos tenido, claramente lo han visto, reducción en los programas de vacunas. Eh, todo lo que es el calendario de vacuna no... No, no funcionan todas las vacunas que necesitan, nosotros igual lo hacemos. El plan Remediar ha dejado de existir, o sea, esto lo sufren mucho los, las jubiladas y los jubilados. Así que digo, han, han recortado, han visto este tipo de políticas como gastos. Y bueno, y está claro, cuando viene el fondo, viene por estos, por estos lugares, viene por este tipo de, de políticas, su fondo monetario, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a, a comenzar en 2020 seguramente con otra expectativa. Muchas gracias.